que más me conviene. Amén. Señor Dios, fuerte y poderoso, que ostentas en lo poderoso lo infinito de tu fortaleza, yo te ofrezco los méritos de tu valeroso Martín San Blas y la fortaleza y constancia que se ofreció a los ministros del tirano que le buscaban. A imitación de tu Hijo Jesucristo, que en el huerto salió al encuentro y se ofreció a los judíos que venían a prenderle, yo te suplico, me des una firme constancia para imitar sus pasos y una constante fortaleza para hacer rostro a los embarazosos que pueda ponerme el mundo para guardar tu santa ley y me conceda